No dejes que otros pinten de existencia. No dejes que te vendan falsas metas. Tu cuadro es este. Tú eliges que acuarela usar. sin tu paleta solo había grises busca colores vivos que te ilumine, dibujarte la belleza de una sala y volar. Volar, volar, volar. Volar, volar. volar. Cada día intentan ellos venderte un nuevo metaverso y hacerte que olvides la vida que existen realidad, igual que existen vientos que te elevan, igual que otros te hacen que desciendas, y en todos aprovechas para avanzar y siempre volar. Volar, volar, volar, volar No dejes de volar, volar, volar Thank mm -hmm. you.